Y quiero darles un saludo especial a todos ustedes, padres de familia, jóvenes, concejales, pues concejales, senadores y darles las gracias de verdad por por hacer lo que Dios les ha demandado, porque cada vez que obedecemos a Dios hay más libertad para nosotros. Entonces, hoy quiero ser breve. Hoy recorda hoy recordamos con gratitud la fecha en que Dios despertó el corazón de las familias colombianos en defensa de nuestros niños y de la familia, tal y como Dios la estableció en el principio. Es para mí un honor y una responsabilidad representar con mis palabras a una gran parte de la juventud que abandera los principios bíblicos como una verdad irrefutable y que Dios dejó plasmada a través de la ciencia, lo cual, aunque muchos quieran armar controversia, no es discutible, simplemente es biología, no ideología. Hace casi dos años y por providencia de Dios conocí al doctor Abu Fajer y la doctora Carla Enríquez, quienes venían trabajando en la Mesa Nacional de Educación y Autonomía, más conocida como Mena preocupados por lo que se venía gestando desde el Ministerio de Educación y que quería invadir a nuestros colegios con las llamadas cartillas de la ideología de género para enseñar a nuestros niños cómo perder su identidad como niños y niñas y llevarlos a perderse en un engaño sin sentido. Fui invitada por ellos a conformar su equipo de trabajo y pude conocer más a fondo el problema que ocurría con la educación en Colombia. Se organizó una primera marcha el 20 de julio, como ya lo han escuchado, en la que se abrió el camino para lo que iba a ser después el 10 de agosto. El 10 de agosto, con la marcha de la familia, eh, por esas mismas calles en Bogotá, que se extendió por toda Colombia, vimos miles de personas marchar tomando su posición y levantando su voz, recordándole a los gobernantes del momento que somos las familias las que educamos a nuestros hijos y que no permitiríamos que en las escuelas se enseñe la ideología de género como una verdad para las nuevas generaciones. Pues la verdad es un absoluto. Dios creó a un hombre y a una mujer. Como todo lo que Dios hace es perfecto y es un proceso de llevarnos a encontrar una respuesta para un mundo que está confundido, pude prepararme la escuela de pensamiento ma eh, maestro para las naciones de juventud con una misión, de la cual el maestro y pensador de la ciencia, Oscar René, mi compañero aquí, <ríe> eh, dirige, es director. Allí definitivamente entendí que es la educación la clave para que las nuevas generaciones puedan ser enseñadas en la verdad de la familia, la verdad de la ciencia, del gobierno, de la economía, de cada esfera de la sociedad. Y por eso, tanto interés del Estado en usurpar ese derecho de educar, que primero le corresponde a los padres, los formadores del carácter de sus hijos, y segundo, como espera creadora de conciencia a la Iglesia y a los colegios y escuelas, como impartidores del conocimiento y fortalecedores del trabajo hecho por los padres en pro de sus principios en la cual Jesucristo es el centro de nuestras enseñanzas, el todo, por todo y en todo. Gracias a todo esto Dios me llevó a ejercer un proyecto junto a mis padres y toda mi familia, un colegio en Soto con Dinamarca, el tercero en Colombia llamado Herencia Cristiana, con educación providencial que se enfoca en mostrar los principios bíblicos para todas las materias encontrando la mano de Dios y su cuidado en cada parte de la historia, con el fin de reconocer a Jesucristo, como dice Juan 17.3, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, manifestando con ello que la ciencia no puede negar a Dios, la ciencia evidencia a Dios. El proyecto es sencillamente padres educando a sus hijos con el apoyo de la iglesia local, Enseñamos niños desde preescolar hasta bachillerato. Lo más hermoso de todo esto es que son los mismos padres quienes ponen sus talentos y dones para instruir a sus hijos. Esta filosofía de educación para nuestros niños, unida al trabajo de educar a los padres, en su rol divino de ser la más importante fuente de enseñanza para los hijos, llevaría a la educación en Colombia a ser la gestora de una nación próspera y bendecida. Junto con la creación del Colegio Herencia Cristiana, también nació el proyecto de la escuela eh, Gobierno en Suacha con el pastor Fernando. Eh, fue un proyecto eh, donde el deseo de Dios es capacitar hombres enter enteramente preparados para ir a la esfera de gobierno que propongan y leyes que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Es urgente para Dios capacitar y enviar hombres en la esfera de educación y del gobierno capaces de promover leyes en donde la mujer. Pueda estar un mayor tiempo con sus hijos como maestra del hogar. Dejaríamos de ver jóvenes, más jóvenes en las patillas, en drogas, en delincuencia. La solución no es más cárceles para jóvenes. La solución es instruir a las familias, a los futuros padres para que vuelvan a ejercer su labor. A vender proyectos de apoyo a la empresa familiar donde se fortalezca la valentía y el hombre pueda volver a ser el proveedor de su casa. Promover campañas donde la mujer valore su trabajo en casa, de reconocimiento a su función de madre, de amor por sus hijos, de maestra. Si buscamos una solución, empecemos por buscar qué fue lo que se perdió en la familia, que es la base de nuestra sociedad. A todos los presentes, muchas gracias y Dios los bendiga.